de Goyalince, soy Héctor Roñez y hoy nos encontramos en la Arena Ciudad de México, ¿por qué? Porque la NBA festeja 25 años en nuestro país y lo hizo con un par de juegos de temporada regular y nosotros les preparamos un video especial con todo lo que sucede detrás de un partido como este, así que acompáñenos a ver qué es lo que va a suceder desde aquí, desde la Arena Ciudad de México. Muy importante porque este país aquí en México es, es importante para nosotros allá en los Estados Unidos. Tenemos que hacer un, un, un relación bueno. Quiere que toda la gente de aquí uh, estén por los saques. Por favor, no los First. Bien jóvenes y vamos a hacer un juego muy muy muy rápido y divertido. Mi tercera vez en Mexico City. Mi segunda vez en los últimos seis meses. Así que para mí, el frío aquí es excelente. Las personas son increíbles. La cultura es increíble. Los museos, las personas. Es un gran melting pot de diferentes personas. Y al final del día, just promete nuestra herencia. Oh, ahora estamos en la zona de prensa. El Media Work Room, como le llaman aquí en la NBA, es una zona en donde todos los periodistas, tanto de México como de América Latina y Estados Unidos, se reúnen para trabajar. Que Vienes a, a la Ciudad de México eh, a sabiendas de, de, de los equipos que van a estar acá, te preparas, sabes cuáles son los jugadores eh, y, y, y empiezas a integrar datos interesantes que son relevantes, por ejemplo el, el entrenador de Phoenix Suns que tiene madre mexicana, Devin Booker que tiene madre mexicana, cosas que, que mucha, mucha gente no sabe, Devin Booker es uno de los mejores jugadores jóvenes, tiene 20 años y recuerden su nombre, va a ser un jugadorazo. espectacular lugar justo atrás de una de las canastas de esta duela de la arena ciudad de México y aquí es donde vamos a ver absolutamente todo el partido en esta zona que es la zona de prensa dentro de la arena cada uno de los periodistas que les comentaba precisamente tanto de América Latina como de México como de Estados Unidos se sienta a ver el juego y la NBA cada que termina un cuarto nos atasca de, de estadísticas de lo que sucede ya sobre la duela Muy contenta, eh, vamos a tener esta semana dos juegos de temporada regular, estamos muy felices. Ya están aquí las Phoenix and dances ahí está eh, Wincy, que también es, él es un MC de Phoenix. Estamos muy emocionados y también de verte de nuevo. ¿Y ¿Qué significa esto de, de Experiencia NBA? ¿Qué significa eh, emoción, pasión, adrenalina y clavadas en la, en la, en la, en la red? ¿A ti qué significa experiencia NBA? Pues es una, mira, es, es una liga global, yo creo que es algo muy interesante, tenemos jugadores de prácticamente todos los eh, continentes, los que aparecen en esta liga, y el hecho de que vean a nuestro país, pues es algo muy interesante, que sean solamente, eh, no nada más un partido, sino que sean dos, pues es la oportunidad de la gente de ver, en eh, no nada más dos equipos, sino que vamos a tener a tres pues eh, vamos leyendo mucho, particularmente, y bueno, pues aquí traigo mis, mis, mis, mi acordeón para el juego de hoy, ¿no? Entonces, pues es, es de la forma en la que me preparo para un partido como este. sueños de realidad, literal, el poder transmitir y estando aquí en Courtside, eh, para alguien que en mi caso me apasiona, que jugué toda mi vida eh, a nivel colegial, universitario, eh, que lo quise hacer de manera profesional, pero que simplemente no tenía el talento para hacerlo y que finalmente me dediqué a, a, a poderlo narrar, eh, increíble. ¿Qué significa la experiencia NBA? Híjole. Pasión, es, es, es, es, un, es una pasión eh, el hecho de, de, de poder estar junto con pues ¿cómo que es como, como 50 mil mil locos, porque todos somos locos por esto. a llevar a un lugar que solo la prensa tiene acceso, la zona mixta, en donde pasan todos los jugadores y nos pueden dar alguna que otra declaración hablando del juego. Así que vamos para allá. Great time uh, in Mexico City. Thanks for uh, for hosting us. Uh, NBA Global Games has always been special. Um, seeing new markets, new cities, uh, new fans. Um, so we enjoyed every minute of it, and obviously we wanted to get a I think it's incredible, I, you know, I think this is going to encourage the NBA to continue to, to bring games here. The NBA is definitely a global game, you know, we have players from all around the world and uh, Mexico City has shown that um, you know, they can host. It's been a pleasure, uh, I love coming, for us it's very simple as uh, well, we are at two hours of flight, with uh, well, the language I have no problems, and I'm going to go very well when I come, so in fact, I would like to have a good un par de días más para recorrer un poco la ciudad, pero eh, no, la verdad que me vuelvo contento en el sentido de, que, de cómo nos trataron, de la atención que recibimos, del eh, afecto de la gente. La ciudad de México se enfiñó literal hasta las últimas décimas de segundo de este gran partido. Muchísimas gracias a ustedes por ser parte de esta experiencia de NBA y acompañarnos en cada momento. Lo apreciamos muchísimo. Soy Héctor Núñez y nos vemos en la próxima.